Soy Emilio Márquez y hay un gran problema con el mercado laboral y los profesionales de la información y la tecnología. Faltan, faltan muchos profesionales. Eh, estamos basando la industria 4.0, estamos basando toda una nueva revolución industrial que lo está abarcando y cambiando absolutamente todo, pero lo eh, fiamos a los profesionales de información y tecnología, desarrolladores, diseñadores, decenas de nuevos oficios que hay que cubrir para que las startups funcionen, para que los empresarios emprendedores creen negocios, para que el mundo cambie a mejor, para que aprovechemos realmente la sociedad de información, necesitamos técnicos y hacen falta una cantidad increíble de ellos. Entonces, para hablar de precisamente de, acerca de eh, la profesión técnica, cómo aprender, cómo formarnos en ella y cómo conseguir empleo en esta vorágine de necesidad de empleo de información y tecnología, tenemos a Chaume, eh, fundador de hubs. Muy buenas. ¿Qué tal Emilio? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por dejarme de entrevistarte porque eh, la necesidad de profesionales de IT sí. es muy importante, pero antes querría precisamente conocer qué es eHubs. ¿Cuáles serían los valores empresariales de vuestra empresa? Bueno, pues eh, nosotros al final, bueno, con la experiencia eh, personal mía en muchas eh, empresas de origen eh, tecnológico, al final, bueno, tanto pymes como, como empresas grandes, al final, cuando montamos gigas teníamos una premisa muy clara a nuestros socios, ¿no? que era estar felices. Y entonces, bueno, como sabes, eh, pasamos gran parte de nuestro tiempo eh, trabajando. Entonces, si tienes una persona feliz, implica que es una persona más eh, productiva y en momentos de estrés, pues obviamente, eh, pues bien, mucho rinden mejor. mucho mejor, efectivamente. Bien, con lo cual, el, el momento felicidad en el trabajo es un punto realmente interesante de, de destacar. Entonces, eh, ¿algún valor en empresarial más? Pues mira, nosotros eh, siempre hemos oído, y en las grandes corpores en las que he estado, a hablar mucho de la responsabilidad social corporativa, de la famosa RSC, eh, y nosotros decidimos eh, incorporarla desde el ADN, desde el inicio, ¿no? Y bueno, me, me pregunté, bueno, ¿y cómo, cómo conseguís hacer eso, no? Digo, mira, pues lo más fácil que la RSC impacte es que impacte directamente en tu cuenta de, de resultados. resultados. Eso es lo más, y, lo más fácil, ¿no? Y, y la RSC, lo que es la responsabilidad social corporativa, las empresas tienen una responsabilidad de cambiar el mundo a lo mejor. Eh, es muy, muy habitual en grandes empresas, pero en empresas de tamaño mediano y pequeño, ¿cómo se implementan? Sí, pues Actualmente somos casi 22 personas ya, que estamos en cuatro, en cuatro ciudades, eh, pero ya te digo, al final las cosas casi siempre si no las pones en el, en el ADN no se, no se dan. ¿no? Y en este caso eh, bueno, eh, queríamos generar un impacto y un impacto social positivo. ¿no? Y entonces eh, nuestros socios y, y yo, que soy el, que soy el CEO, decidimos eh, que aquellas personas que por algún problema personal, familiar, etcétera, no pudieran pagar eh, el máster, el bootcamp, eh, lo que hiciéramos era becarlos uh -huh. hasta que encuentran trabajo. Vale, eso suena muy bien, eso suena muy bien. A ver, GitHub es una empresa que eh, acompañáis al joven, al senior que, eh, quiere, que quiere reorientar su vida laboral a la información y a la tecnología, le enseñáis, le da, eh, en camps eh, lo formáis adecuadamente sí. eh, y lo acompañáis y ayudáis a que lo recluten. Eh, entonces eh, pero no sois la única empresa del mercado que, que cubrís, eh, precisamente, formación más ayuda-reclutamiento. Uh -huh. ¿Cuál sería el valor diferencial que os, que os hace destacar sobre la competencia? Claro, bueno, yo al final contaría dos cosas. Uno, nuestros eh, números, que creo que son eh, objetivos. El año anterior metimos en el mercado eh, con estos procesos de selección de IT y de bootcamps a más de 200 personas, este año estaremos cercano al eh, 800 entonces uh -huh. bueno, es un número yo creo que ya Está, bastante 800, alto en estas eh, cuatro. Ay ayudar a encontrar empleo a 800 personas en ITE es una buena cifra. Es, es una buena cifra, ¿no? Eh, y entonces, bueno, trabajamos en esas, en esas áreas, ¿no? Y al final digamos que quizá el valor diferencial, ¿no? En el que estamos trabajando tanto con pymes, startups y con alguna eh, corporate también es que somos técnicos que seleccionamos otros técnicos. ¿no? Entonces, nosotros hemos vivido en nuestras propias carnes cómo se siente un profesional que va a buscar empleo y cómo un recruiter o como un personal de recursos humanos está se seleccionando perfiles. Por tanto, sabemos qué valor y qué necesidades están buscando en esos perfiles y en nuestros bootcamps, efectivamente, enfatizamos en esas tecnologías, en esas hard y soft skills, en esas habilidades blandas y esas habilidades fuertes para básicamente que tengan éxito. De hecho, nuestra tasa de empleo está cercana al 92%. sea, una cifra realmente muy bien. Eh, muy bien, muy bien. Y la última pregunta es que eh, muchos de vosotros estaréis planteando eh, eh, cómo encuentro cómo encuentro empleo en, en información y tecnología, con lo cual, consejos para el joven que se esté planteando encontrar su primer empleo y, y orientarse a, a IT, o ese senior que principal, que son son los dos grupos de población más interesados en este tipo de, de temas ¿Cómo, cómo encuentran empleo cómo deciden qué curso claro que, al final decirte que, que el mercado está está roto es decir, al final el, uh -huh. el mercado la oferta y la, y la demanda está está rota entonces bueno necesitamos en este caso en 2012 que arrancó Giscard eh, vimos que esa bueno, que había no decían de los medios y decía que Europa 2020 iba a tener 900.000 empleos sin cubrir y ayer eh, en el eh, networking que hicimos con eh, Latina Valley pues bueno eh, decimos bueno en el 2020 digo pero es que a las sí. alturas del año se, estamos ya no uh -huh. aquí entonces bueno seguimos teniendo no ese mismo ese mismo eh, eh, problema no uh -huh. entonces al final nosotros lo que damos son soluciones desde un punto de vista tecnológico a empresas que necesitan crecer y bien que necesites crecer crecer de una persona o necesitas fichar todos los años 20 o 30 y lo bueno que lo no tenemos ahí siendo técnicos es que somos capaces de sentarnos con el responsable o la responsable del departamento de tecnología o manager IT, entender bien ese crecimiento cómo va a ser, porque no es lo mismo fichar los primeros 10, que los siguientes 20, que los siguientes 50, y muy probablemente es complejo que los primeros 5, porque probablemente tienen que ser más senior que los siguientes 20, ¿no? Entonces entendemos muy bien cuál es el ciclo de vida de crecimiento de una startup o de una pyme o de una corporate, y somos capaces ¿no? de, de identificar qué talento le hace falta. Y luego, por otro lado, sabemos qué idiosincrasia tiene cada una de las compañías, medido por la responsable o responsable de recursos humanos, y trabajamos conjuntamente con esas áreas. Uh -huh. y, y... Y quien se esté planteando, precisamente, eh, tomar una lección, claro. aprender de IT, eh, ¿cómo tendrías que escoger ese curso? O ¿Cómo las, eh, le orientarías a encontrar? Claro. Bueno, al final, yo a nivel personal, el año pasado, entre el año pasado y este año, pues, habré visto como 1.500 currículums y habré sí. entrevistado como a 400 o 500 personas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al final, eh, todos decimos somos altos, guapos, rubios, y interiormente, los patrones de conducta somos los mismos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que sí que podemos dar algún tip, ¿no? Y yo diferenciaría entre actitud y aptitud, ¿no? Uh -huh. Actitud con C y actitud con P. La aptitud con P, bueno, por suerte tienen a, a GizHas si y les podemos ayudar, con los casos de éxito que ya tenemos, a encontrar ese deseado trabajo y además con las becas, ¿no? Y la actitud con C, que es la parte que valora la empresa cuando uh -huh. entras, yo creo que al final, bien si eres junior y eres una persona que está empezando, pues lo único que tienes es esa, esa humildad y esas ganas por querer tener un trabajo, y en cambio, si eres un perfil más senior, lo que tienes que hacer es tener una apertura de mentes, porque al final por desgracia estás muy focalizado en un, en un punto concreto, necesitas esa apertura de mente para que las nuevas eh, tecnologías o esa nueva forma de programar o de hacer programación web, diseño, eh, etcétera bueno, pues seas capaz de asumir esos eh, eh, conocimientos, pero vamos, Básicamente, las personas de recursos humanos valoran mucho esa proactividad y ser uh -huh. un resolutor de, de con, problemas. Con lo cual, tendríamos eh, eh, adquiere conocimientos para que eh, tu currículum destaque, eh, que serían las la, la actitudes más fuertes, y ten actitud de decir, eh, quiero trabajar en equipo, quiero aprender, eh, quiero ser versátil. Con lo cual, con esos consejos, espero que os ayude a encontrar empleo. Eh, si queréis formaros tanto en los cursos presenciales como en la hubs Ge Academy en online, eh, os voy a dejar la URL para que podáis contactarles eh, directamente en la descripción de este mismo vídeo. Y tanto Chaume como yo, a cualquier duda que tengáis acerca de eh, cómo elegir curso, cómo encontrar empleo en IT, os echaremos una mano absolutamente encantados en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias, Chaume. Por por venir. Gracias, Nos vemos en un próximo vídeo. Claro, Saluditos. Claro.